bueno, pues estas personas vulnerables bueno, pues han comenzado en el comer sano mmm, como eh, bueno, pues una forma de iniciar la sintomatología de restricción y eh, aquellos ejercicios que eh, proliferaban en las redes sociales pues también nos han servido para eh, comenzar con tablas de ejercicios que, que, que en muchas de estas personas vulnerables pues, se han hecho compulsivas y ya configurando el cuadro clínico.